Oh oh oh Hugo ¡Es la misma que no espera ¿Cómo no recordarlo? Yamato y Terry se fijaron una meta e hicieron una práctica de alto impacto dominaron sus vidaman bajo la supervisión de armada, su vida maestro y entrenaron y entrenaron para probar que tenían la destreza y la voluntad para competir en el torneo de campeones ¡Estos dos tienen mucha determinación! ¡Es el ojo del gatito! Pero ya basta de charla, que comience el espectáculo. Llamato contra la canica enmascarada. ¡Ah! ¡Miren eso! Este estadio tiene más estilo que el vida policio de nuestro pueblo. Está tan limpio y brillante que podríamos comer en el piso. Sí, Yamato, tú podrías. Nada de comer en el piso. Miren a su alrededor. Esta habitación está llena oh. de muchos buenos vidajugadores. El torneo de ganadores es una reunión donde solo pueden competir los mejores jugadores del mundo. Yeah. Querían unir a los mejores y aquí estamos. ¿Ah? Me estoy tomando un momento. Solo estoy centrado en mi ser. Oye, Terry. Yo me desperté centrado. Yamato. ¿Ah? Hola, mamá. ¿Qué haces aquí? Solo quería desearte buena suerte. Oye, Mei, no me hagas pasar vergüenza. ¡Ay, mamá! ¡Deja de llamarme May! Nota para mí mismo, llamarla mamá. ¿Son ustedes los que han mantenido a mi hijo alejado de casa durante dos meses? Así que usted es el gran vida maestro. Mm, ¡Qué lindo! Para usar el término correcto, soy su mentor. ¿Un gato? ¡Oh! Así que usted es la madre de Yamato. Yo soy Terry Max Coty. Conocí a su muchacho cuando los dos entrenábamos con Armada. Bien. Un par de manos adicionales serían útiles para ayudarnos con estas cajas de almuerzo. Aquí tienes. ¿Qué? Disculpe, señora. Es una muy generosa oferta y estos almuerzos se ven deliciosos, pero yo no puedo comer tanto. No son para ti. Son para vender. Los preparé en mi cafetería. Ah... ¡Almuerzos, almuerzos! almuerzos ¡Compran el suyo caliente, almuerzos! Me gusta comer el almuerzo, no venderlo. Ayamato parece gustarle. ¡Vengan a comprarlos! Su almuerzo empacado, vengan, almuerzo empacado aquí. ¿Ah? ¿Grey? ¿Qué hace Grey aquí? No puedo dejar que vea que estoy molesto. ¿Tienes una necesidad alimenticia? ¡Ay! ¡Oh! Genial, habría sido un desastre si los chicos hubiesen perdido los almuerzos Oye, cuidado niño ¿Qué? No te atrevas a tropezarme, eres un niño tontarrón No vuelvas a tocarme nunca, mis músculos están perfectamente entonados como una máquina magnífica ¿Niño fanfarrón? ¿Quién se cree ese payaso con capa? Ay. Conserva la calma hijo bájame por favor sí, ¿Qué haré? se sintió que no has hecho mata mata ya no. <risas> parece que el entrenamiento con el vida maestro no ha mejorado los problemas de control de furia de Yamato Vamos. así es de dónde proviene esa furia un poder sin descubrir no subestimes las nuevas habilidades de Yamato hmm. él no tiene oportunidad de ganar eso ya lo veremos hmm. Hmm. Eso es, aléjate. ¡Ah, oh, otra vez, amigos, a la vida batalla que nunca termina! ¡Es hora de iniciar el torneo! ¡Adelante! Hay una enorme cantidad de vida, jugadores, pero solo los 16 mejores tendrán la oportunidad de ser campeones en el torneo de ganadores de la A y B! ¿Solo avanzarán 16? ¿De veras hay que ser de los mejores para jugar aquí? Correcto, esto no es juego de niños, ¡lárguense! Oye, bola de billar, estás hablando con el próximo campeón de vida, man Ahora es hora de calificar. ¡Solo los más fuertes sobreviven! ¿Están listos? Oh, oh, oh. ¡Ten cuidado, Terry! La ronda calificatoria del torneo de ganadores comenzará con el evento número uno. ¡Dispara al hueco! ¡Mide la puntería! ¡Disparen sus vida bombas entre los cilindros, pero no los derriben! ¡Mira! ¡Hay un kilómetro entre los cilindros! ¡Es tan fácil que hasta tú deberías jugar, Terry! Casi cualquiera puede hacerlo! ¡De pie, muchacho! ¡Oh! ¡Oh! Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. Debe haber 100 cilindros. No, oh, apenas hay espacio para que pasen las vida bombas. Participantes del 1 al 5, es hora de ubicarse en sus marcas y comenzar a jugar. ¡Y aquí están ellos! Lo mejor de lo mejor, la crema innata de los jugadores máximos del vida mundo. ¡Esperados, jugadores, preparados, listos! ¡Vida fuego! De verdad que hay que andar de puntitas por aquí. Si le das a un pequeño cilindro, podrías derribarlos a todos. Sí, una buena observación, Terry. Disparar al hueco requiere concentración. También requiere de una combinación única de balance, control y completa serenidad. Entonces, quiero jugar. ¡Hagámoslo! Yamato, ¿esos anteojos no están apretados? ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Ahora! ¡Tenemos una puntuación perfecta! Mantengámoslo en familia y veamos cómo le va a su hermano. ¡Sí! ¡Pueden creerlo! ¡Otra puntuación perfecta! ¡Démosle un aplauso! ¡Pero ¡Qué hazaña! ¡Oh, amigos! ¿Cómo mirar esos rostros sin impresionarse? ¿Viste lo que ah, tenía? Ese buen es un tramposo. Tenía tapones en los oídos para evitar que la multitud lo distrajera. Alguien tiene que seguir la perfección. Y ese alguien es el participante número 10. Bueno... Es mi turno de dar todo lo que tengo Buena suerte, Terry, solo ignora el ruido y trata de concentrarte Alguien necesita callarse Ten confianza, concéntrate y la victoria será tuya Si tengo confianza y concentración, la victoria será mía Preparado, listo, videojuego. ¡Puntuación perfecta! ¡Así es! ¡Ya! ¡Sí! Ahora veamos cómo se porta el participante número 12. Sí! Permanece calmado. ¡Sí! ¡El momento que he estado esperando ha llegado! Espero que pueda calmarse y concentrarse. ¡Vamos, Yamato! Recuerda que ahora estás jugando a disparar en el hueco. A veces olvida no darle a los cilindros. Tiene razón. He visto que sucede. ¡Por favor, hijo! ¡Recuerda que no debes darle a los cilindros! No te preocupes, mamá. He entrenado duro y en este momento me enfrento a mi destino. ¡Ese es mi chico! Cobalt Blade, ¿estás listo? Estoy tan orgullosa de ser su madre mm. ¡Vida a fuego! ¡Cielos! No. ¿Eh? ¡Sí! Chocó contra la tabla y derribó casi todos los cilindros Otra vez Pero esperen, algunos de los cilindros se mantuvieron en pie A veces es mejor tener suerte que ser bueno oh. ¿Qué quiere decir? ¿Te obtiene puntuación? ¡Esa es la forma más extraña de anotarse 10 puntos que haya visto! ¡Choqué! ¡Los cilindros cayeron! ¡Eres todo un tontarrón! ¡Ja! ¿Y ese era el poder desconocido? ¡Soy un cilindro de batalla cayendo! Ay. ¡Eso, Eso me está como, como pescado, pescado viejo! viejo. <risa> ¡Oh, vamos! ¡No sean duros con el chico! ¡Veamos quién más va a jugar! ¡Cielos! El próximo participante es un misterioso vida jugador que participa con el nombre de Jugador X. ¿Sí? Vaya amigos, nos disculpamos, estamos experimentando dificultades técnicas ocasionadas por el choque sísmico del intenso y poderoso vida fuego del jugador X. Miau, amigos, miren esto. ¡Esto sí que se está moviendo hoy! ¡Es otra puntuación perfecta! ¡Esta es para Gray Michael Vincent! ¿A quién le importa una puntuación perfecta si no tienes amigos con quien compartirla? ¡Así lo hace un verdadero competidor! ¡Así se hace, Gray! ¡Ya mato! Mantén el control, Greg. Recuerda, estás haciendo lo que tienes que hacer. Esta fue una excelente demostración, debo alabarte Has demostrado ser muy valioso para nuestra causa Están a punto de anunciar quiénes avanzan Armada debe estar muy preocupado Parece que su aprendiz llamado está frito Me importa un rábano Oh, más vale que te importe lo que sucede aquí, gray Tu hermana depende de ti ¡La vergüenza lo dejó noqueado! ¡Sean fuertes, amigos! ¡Vamos, amigo! ¡No te desmorones! ¡Ya soy campeón! ¡Está delirando! ¡Rápido! ¡Pasa una caja de almuerzo por su nariz! ¡Bueno, es hora de mencionar a los 16 que calificarán! ¡Oh! ¡Un momento, Fred! ¡Hay un empate en el puesto 16 entre Castillo y Yamato! ¿Un empate? ¡Solo 16 vida jugadores pueden avanzar a las semifinales, así que tendremos una vida batalla por el desempate ahora! A menos que uno de los participantes no pueda jugar y pierda por abandono. ¡Estoy listo! Llámenme al chico que regresó. No puedo echarlo a perder de nuevo. ¡Estoy listo! ¿Quién es el vida sin suerte que está a punto de conocer todo el alcance de mi furia? ¡Soy yo! Oh no, ese sujeto no. Oh. Oh, parece un super cero. ¿Super cero? ¿Querrás decir superhéroe? Veo que te estás riendo de mí. Eres gracioso, tontarrón. ah Me llamaste tontarrón otra vez. No permitas que él te irrite! ¿Por qué colocaron tantos cilindros? ¡El juego decisivo será el máximo golpe! ¡El ganador será quien pueda derribar más cilindros con un solo tiro! ¡Y para hacerlo aún más difícil, estamos usando cilindros extra pesados! ¡El secreto está en la potencia! ¡Y ni en sueños puedes igualar mi potencia! ¡Perdóname, señor poder tontarrón! ¡Estoy sumamente orgulloso de mi potencia! ¡Velo por ti mismo! Oh no! ven, Los primeros cilindros están temblando ¡No, no! ¡Todavía tengo muchas sorpresas! ¡Aquí lo tienen! ¿Ah? ¡Se llama Come Acero! ¡Mi vida man está hecho con brazos estabilizadores! ¡Castillo, ya! El favorito pero ahora que tiene a su come acero modificado creo que a Yamato le será imposible vencerlo qué ilusa rayos es difícil ver más allá de esa capa preparado listo ¡Vino fuego Increíble. Los primeros cilindros volaron como pedazos de papel. Esperen, todavía queda un cilindro de pie. Cilindro apestoso. Asombrosa demostración de poder. Qué puntuación, Castillo. Es un 99. Yahoo. ¡Mua, mua! Castillo ha mostrado sus músculos. ¿Podrá igualarlo el pequeño Yamato? 99. Yamato no tiene oportunidad. Parece que la Alianza de las Sombras no tendrá necesidad de mostrarse y hacer una jugada. Sí. Es hora. Uh -huh. Señor Pantarrón, evítese la vergüenza. Ríndete ante los músculos de Castillo. Ni en broma. Te lo advierto. Si insistes en enfrentarme en el campo de vida batalla, acabaré contigo rápidamente. ¡Esa es la verdad! Presumido. ¡No, muchacho! Cuando sea coronado campeón, le compraré a tu madre todos sus horribles almuerzos. Así que no te sientas mal por perder <risa> ah, ah, ah, ah. No eres un campeón y jamás lo serás Y deja de hablar de mi mamá Yamato, ah, ¿tú eres que...? Déjame en paz, Terry Yamato tiene una debilidad a la que debe sobreponerse Su furia es su peor enemiga Si tan solo aprendiera a controlar toda esa energía, su vida potencia sería invencible ah, ¿Horribles almuerzos? ¿Horribles almuerzos? Es cierto, ¿no? Dime que eres verdad. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. dímelo. No me importa qué tan fuerte dímelo, sea. Dímelo, sé que dímelo, puedo dímelo, derrotarlo. Cobalt Blade no me decepcionará. Oye, Yamato. Gray. Grey. Grey. ¡Ah! Recuerda esto cuando volvamos a vernos. No importa lo que pienses, pelearé con todo y tú perderás. ¿Quieres ver bondad en todo el mundo aunque no la haya? Él derribó muchos cilindros, pero tú también puedes hacerlo, sí. Yamato. Amígate, Terry, no hay por qué tener caras largas. No es hora de preocuparse, es hora de entrar en acción. Hice una promesa. Prometí que me enfrentaría a Grey nuevamente y por eso tengo que ganar la próxima ronda. Yamato, debes usar los increíbles poderes de Cobalt Blade con cuidado. Esta es una oportunidad de probar mi valor. ¡Prepárate para vida batallar! ¿Oh? ¿Ah? ¡Observen el rostro de Yamato! ¡Miren su determinación! ¡Debe estar concentrando toda su vida potencia! ¡Oye tú! ¡Antes de que pienses que puedes vencerme, sugiero que te prepares para la humillación! ¡Señor tontarrón! ¿Ah? Los palos y piedras pueden hacerte daño, pero las palabras... ...nunca quebrarán su vida potencia. Hora de enseñarles a Cobalt Play que observen nuestra fuerza. Encendamos esta competencia. ¡Cobalt explosión de poder! ¡Ay, no, no, no, no, ah. mire, no, no, no. Era fuego lo que usó Yamato, no es así. Realmente a ti no se te escapa nada. ¡Qué maniobra tan brillante! Yamato usó sus propios brazos como propulsores para incrementar la velocidad de las vida bombas. ¡Tobal de explosión de poder! Y esa velocidad extrema literalmente puso el aire a arder. <risa> ¡Sí! ¡Ya mató a la ronda semifinal! ¡Soy increíble! ¿Ah? ¿Ah? Grace, sé que estás por ahí en alguna parte. Estas manos están ardiendo de ganas de luchar. ¡Caliente, ¿Ah? ¡Ay, ¿Ah? ¡Ah, caliente, caliente, caliente! Mato, deja de correr! Y ¡Ruede en el suelo! ¡Pero te tiene que dejar de correr! ¡Me no gusta caliente! Sí, esa fue una batalla muy caliente. Hmm. Así que viniste a animar a tu amigo. Angel. A veces parece que lo olvidas. Solo recuerda que eres un agente de la Alianza de las Sombras. Y que la Alianza tiene cautiva a tu hermana. Desconsolador, no. <risa> No, no he olvidado mi promesa. Yo derrotaré a Yamato y ustedes me devolverán a mi hermana. El torneo de ganadores está por comenzar. Yamato venció a Castillo y pudo calificar para las semifinales. ¿Pero habrá aprendido Yamato lo bastante para competir con los mejores? ¿Y qué hay de la hermana de Crane? Un montón de problemas amenazan y quieren saber qué pasará después. Entonces, nos ¿no se veremos se en el próximo episodio. Moonlight, Moonlight, Moonlight, Moonlight, Moonlight, Moonlight, nega <risa> vena no 彼